Gracias, Presidente. Bueno, nosotros vemos una oportunidad ineludible el acuerdo firmado en septiembre de 2015 por los 193 países, y por eso consideramos también imprescindible que se abra un debate para adecuar una estrategia en el Estado para la agenda, para la agenda 2030. Creo que en este punto estamos todos. Y todas de acuerdo. ¿no? Sin embargo, consideramos que los ámbitos que, a los que hace referencia a los objetivos de desarrollo sostenible exceden mucho eh, la cooperación internacional para el desarrollo. Y por ese motivo, nosotros considerábamos más adecuada la creación de una comisión especial para sacarlo. De, de, de, la, de la cooperación al desarrollo, puesto que eh, es, eh, los objetivos son mucho más transversales, abarcan mucho más y, eh, además, están estigmatizados, quizá demasiado, con el tema de la cooperación internacional. Eh, aún así, eh, nosotros vamos a votar favorablemente a esta moción porque creemos que este debate es imprescindible, porque por primera vez en el Senado vamos a tratar ampliamente los objetivos de desarrollo sostenible, nos alegramos de esto, aunque ya decimos y advertimos y que trabajaremos para no quedarnos solo con el punto de vista de la cooperación internacional. La declaración final de la aprobación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015 de las Naciones Unidas acoge los principios de financiación de Addis Abeba y el compromiso de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta de los países eh, a objetivos de desarrollo. Pero, maldita hemeroteca, el PP ha votado reiteradas, en reiteradas ocasiones en contra de asumir ese compromiso, por lo que tenemos también ciertas dudas sobre la bondad de esta ponencia. La declaración también recoge la necesidad de dedicar entre un 0,15% y un 0,20% de la renta nacional bruta a los países menos adelantados, pero España, su Gobierno, ni siquiera cumple este objetivo para el total de la ayuda oficial al desarrollo. Si hablamos de lo destinado a los países menos adelantados, estamos en un 0,03%. 50 veces menos de lo comprometido. Y si esto fuera poco, la Administración central ni siquiera gasta lo presupuestado para cooperación internacional, pues el grado de ejecución de los recursos comprometidos es del 80%. Si hablamos ahora sí, estrictamente de cooperación internacional, eh, la falta de compromiso creemos que es imperdonable. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Coordinadora de ongs leanse su último informe, porque es demolidor. Los fondos públicos en el 2015 presentaron las cifras más bajas de los últimos 10 años. Desde 2008 se ha recortado nada más y nada menos que un 70% del presupuesto, del gasto público en cooperación. El informe de la coordinadora 2016, además, constata que la solidaridad no viene del Gobierno, no viene de la Administración del Estado, viene de, los, de las ONGs, viene de la ciudadanía. Son los ciudadanos y las ciudadanas, los fondos privados obtenidos en 2015 los que ascendieron a casi 300 millones de euros. Una cifra que contrasta con los menos de 200 millones de euros en los que se sitúan las contribuciones públicas. Los recortes del PP se palian gracias a la, a la inestimable ayuda, trabajo de los profesionales, pero también, sobre todo, a la labor del voluntariado que realizan más de 20.000 personas en el Estado, también gracias a las administraciones locales, a las universidades y a las comunidades autónomas. Como sabemos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos ofrecen la oportunidad de cambiar el enfoque e imponer los objetivos a todos los países, incluyendo no solo los compromisos como donantes, sino también en nuestros propios indicadores de pobreza, desigualdad, de sostenibilidad ambiental. La Agenda 2030 ofrece la oportunidad de desafiar la idea de que el desarrollo es un fenómeno que ocurre solo en los países del sur global, mientras que en el norte ya está desarrollado. Los objetivos de desarrollo sostenible representan una oportunidad también para nuestro país, ya que el compromiso de reducir la desigualdad también nos afecta a nosotros. De esta forma, tenemos ante nosotros la responsabilidad de aumentar los ingresos del 40% de menor renta, revisar nuestro modelo fiscal para hacerlo más progresivo o aumentar los salarios, por ejemplo, incorporando también eh, la oportunidad de reducir la pobreza en nuestro país, una vez que asumimos el compromiso de reducir a la mitad la tasa de pobreza, que de nuevo vemos que se encuentra en máximos históricos. Otra oportunidad que nos brinda la Agenda 2030 es la de cambiar nuestras políticas migratorias. Sí, sí, presidente, voy terminando. Tal como recoge el documento de Naciones Unidas. Eh, tenemos que comprometernos a facilitar y mejorar la situación de los migrantes, lo que sin duda supone un reto a, al que nos sumamos gustosamente, ya que hasta ahora solo hemos acogido, y lo hemos repetido mil veces en esta Cámara, un 5% de nuestro compromiso con los refugiados, sabiendo que nuestras oficinas de asilo, además en la frontera, en la frontera sur, están por, es, por estrenar. Nos ofrece la oportunidad de hacer lo que los gobiernos de este país no han, no han sabido hacer en diez años. Poner en el centro a las personas, como Termine, recoge señoría. el mismo texto, para que nadie se quede atrás. Muchas gracias,